Y bien, regresamos de la pausa. No se olviden que nosotros estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe, esto es PBO Salud, y mi nombre es Tatiana Mangiari. Y en este bloque vamos a hablar sobre qué es el hipotiroidismo con la doctora Angélica Valdivia, endocrinóloga. Hola, Angélica, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Tatiana. Gracias a ti por venir, Angélica. Y bien, empezamos justo antes de entrar al aire. Te preguntaba... Qué es el hipotiroidismo y también hay hiper, hipertiroidismo. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia y qué es cada uno? Muy bien. Eh, estos, el hipotiroidismo uh -huh. y el hipertiroidismo son trastornos tiroideos. Es decir, cuando la hormona tiroidea, que es la que tenemos acá en el cuello, en forma de mariposa, tiene la forma de mariposa, y eh, a, aproximadamente pesa 7 gramos, ¿no? Es acá. Y eh, puede dar trastornos de hiperfunción, es mucho funcionamiento, o hipofunción, poco funcionamiento. Entonces, ahí viene el hipotiroidismo, uh -huh. poco funcionamiento, yeah. y hipertiroidismo, mucho funcionamiento. Entonces, hablar de estas dos patologías es muy importante, ¿por qué? Porque el hipotiroidismo, por uh -huh. ejemplo, hipo, significa que tengo poca hormona. Idea, y hay dos hormonas, dos de todo un perfil tiroideo, de repente muchos de los que nos están viendo esta tarde nos dicen ¿y cómo puedo saber que tengo hipo o que tengo hiper, Tatiana? La diferencia Entonces, también. ¿no? Así ¿no? es, ¿no? Entonces, primero, a veces los síntomas son atípicos, a veces, ¿no? Pero mayormente, por ejemplo, cuando tengo hipotiroidismo siento cansancio, sueño, pero ¿qué pasa si yo duermo bien? Y sigo con cansancio, astenia, que nosotros le llamamos, es como una flojera, es como una flojera, eh, estreñimiento, la piel se nos torna seca, a pesar de que usamos cremas muchas hidratantes. cremas hidratantes, seca, tenemos el, el, el estreñimiento, también este, vienen los dolores articulares, en los codos, sobre todo en las articulaciones, uh -huh. muñecas, codos, hombros, y mucha gente lo, lo, no lo distingue, por ejemplo, puede confundirse con una depresión, con una depresión o con una fibromialgia. Hoy el día que todo el mundo tiene fibromialgia, ¿qué cosa es la fibromialgia? Es dolor muscular generalizado, ¿no? Que, que hay mucha asociación, por ejemplo, Tatiana, eh, con vitamina D. Justo hoy día en la tarde hablábamos de la deficiencia de la vitamina D, que es otro día que me invitarás para hablar. Por supuesto, pero para, para que nos... Ya que me... me... Metió la duda, doctora. ¿Qué es la, o sea, la vitamina D? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es la vitamina D? Uy, hablar de vitamina D es un mundo, pero la vitamina D eh, se, por dos fuentes la podemos obtener. Uh -huh. 90% la obtenemos del sol, que lamentablemente en Lima tenemos poco tiempo de sol ¿no? en, en el año, ¿no? porque mayormente paramos nublado. Y la vitamina D hoy en día se ha considerado como un corolario y resumen, Tatiana, se ha considerado eh, la otra pandemia. Estamos viviendo históricamente una pandemia, la claro. pandemia del COVID-19, pero se han convergido dos epidemias, dos pandemias, que es la deficiencia de la vitamina D. La vitamina D, la vitamina D eh, tiene muchas personas y ¿cuáles son las personas que tienen riesgo de tener uh -huh. vitamina D? Los adultos mayores, las embarazadas, las, eh, las personas que están dando el lactar, los pacientes obesos. La obesidad es una de, de las enfermedades porque la obesidad es una enfermedad que tiene mayor cantidad de deficiencia de vitamina D. Y hablando, volviendo al tema ¿De hipotiroidismo? Que, del hipotiroidismo... Es, la hipotiroidismo son enfermedades autoinmunes. Ya en nuestro país y ya hace muchos años fue desterrado el bocio eh, endémico, es decir, aquel que, que nos daba por deficiencia del consumo de yodo. ¿Por qué? Porque antiguamente, antiguamente, no sé si tú lograste conocer, pero la, la sal de piedra, ¿no? El Estado peruano, eres muy jovencita, yo tampoco he conocido la sal de piedra, sí, pero mi abuela alguna vez lo he visto. Eh, en el Perú se consumía esa sal de, de las salineras, de la sal de piedra, entonces no estaba yodada, pero el Estado peruano dio una norma y se comenzó a yodar la sal, por eso que ahora encontramos en los supermercados la sal yodada. yodada claro. ¿No? Por eso que ya el bocio endémico, el que sí es muy peligroso porque nos trae cretinismo, ¿qué cosa es cretinismo? El enanismo y también retardo mental, ¿no? Eso ya por cuenta ha sido desterrado, pero siempre hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque... Fíjate, en las zonas andinas o en las zonas donde no llegan muchas eh, estas cosas, eh, hemos tenido, por ejemplo, el primer eh, caso de dipteria después de 20, de 20 años. años. Claro. Yo yo la verdad lo estudié en pregrado, jamás jamás pensé escuchar si está un nuevo caso de difteria. Pero es igual, la sal yodada antiguamente se tenía mucho y el doctor Eduardo Pretel, que es un peruano, ya de edad avanzada, fue uno de los pioneros en esta lucha contra el bocio endémico en nuestro país y ha sido pre, eh, ganador de, de esos premios, premio Reina, premio Sofía. Entonces, para volver al bocio, al hipotiroidismo autoinmune, es aquel que entra por un virus X y ataca la tiroides, da una inflamación, a eso se llama tiroiditis, tiroiditis de Hashimoto. Es el hipertiroidismo. Y eso al comienzo nos da un hipertiroidismo, que hay mucha hormona tiroidea y necesitamos tratar, o, y después pasa a un hipotiroidismo. Entonces, decimos, eh, ¿una gente, las personas pueden vivir con hipertiroidismo? No, porque el hipertiroidismo nos puede dar arritmias y muerte súbita. ¿Las ¿Personas pueden vivir con hipotiroidismo? No. Porque da una astenia, cansancio, y eso va a depender de cada persona. Y a también todos. afecta el estilo de vida, correcto. Totalmente. Así, sí. tu, tu vida diaria, el trabajo, casa. Sí. Ahora, doctora, entonces, el hiper, hipotiroidismo, ¿los síntomas son iguales que el hiper no. hipo e hiper? En el hipotiroidismo, eh, como te comentaba, me da cansancio, sueño, piel seca, mialgias en todo el cuerpo, dolor. Dolores musculares, uh -huh. anemia, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué tengo anemia? Y tiene hipotiroidismo. De la, ¿Cuál es la causa de la anemia? El hipotiroidismo. Hay gente que tiene el colesterol elevado. ¿Qué? ¿Pero qué pasa si yo no como grasa? Y tiene y el hipotiroidismo y es no la sabe. causa. Y no lo sabe. ¿Y cuáles son los síntomas o signos del hipertiroidismo? Y fundamentalmente es este... La diar las taquicardias, palpitaciones, pa pa, pa, pa, pa, las palpitaciones que la gente, el temblor, la gente comienza el temblor. Y uno ve a las personas, se les dice, cierra los ojos y tú vas a ver cómo los ojos L están... Los párpados empiezan a latir, Comienzan a, a titilar, sí, pa, pa, pa, Y también vienen las diarreas, viene la piel muy... La, las personas con hipertiroidismo marcado es un... Es una piel muy de seda, muy fina, muy, es por la acción de la hormona tiroidea y algún signo que siempre lo vemos es la baja marcada de peso, caquexia, que es un término médico que lo decimos, es una marcada pesa y llega a perder masa muscular. ¿no? Entonces, hay que llegar, se trata, estas este, el hipertiroidismo se trata con antitiroideos, que son eh, tirosol, por ejemplo, son medicamentos, o con yodo radiactivo, y el hipotiroidismo se trata con este, hormona tiroidea. Ahora, ¿en, ¿a qué edad de repente es el factor de riesgo, a qué edad es el factor de riesgo para de repente desarrollar esa enfermedad, esa patología? En realidad hay dos crestas, ¿no? En la adolescencia podemos ver entre... Hay, por eso se habla de los trastornos tiroideos de, la, de los niños y de los adolescentes. Hace poco me hicieron una teleconsulta desde eh, Chachapoyas, una niña de cinco añitos, una niña de cinco añitos tenía un bocio, bocio nosotros le llamamos cuando la, la tiroides está crecida, la tiroides está inflamada y se ve acá así. El, la, por la garganta sí, una bolita. La tiroides, así, por acá se ve exter, externamente, se ve. ¿No? y nos trae la taquicardia, la, la baja de peso, y eso hay que tratar, sin lugar a duda ¿Y por qué a una niña de 5 años? Eh, por, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que... ¿Cuál es el factor sí. desencadenante? Es un virus autoinmune, X virus, o una enfermedad que es genética y que por un factor de virus se predispone. Por ejemplo, eh, el COVID-19, eh, también se ha visto asociación de... Eh, cuadros de tiroiditis, es decir, de itis, cuando terminamos en itis es inflamación en el cuerpo. Okay. Y entonces eh, da unos cuadros de inflamación y pudiendo terminar con hipertiroidismo o con hipotiroidismo. Entonces las niñas, las niñas también, los niños, adolescentes, a cualquiera le puede dar. A cualquiera le puede dar, pero hay picos en la adolescencia y hay picos también en la adulto, en la adultez mayor, ¿no? Pacientes adultos mayores mayores de 65, 70 años, hay una gran frecuencia, prevalencia de hipotiroidismo, sobre todo del hipotiroidismo, inclusive vemos, eh, eh, le decimos hipotiroidismo subclínico, ¿qué significa eso? Que aparentemente no tiene síntomas, pero cuando le hacemos el dosaje, y por eso que, es, así como la diabetes siempre digo, hágase el dosaje de la glucosa, de la hemoglobina glicosilada... En, el, en estos trastornos tiroideos hay que hacerse la TSH ultrasensible, que es la hormona tiroidea, eh, la, y la T4 libre. Con esas dos hormonas vamos a saber cómo está nuestra función tiroidea y ya el médico de cabecera, en este caso el endocrinólogo, hará el seguimiento con otros otras, eh, análisis más específicos. ¿La alimentación para las personas que tienen este problema hipertiroidismo o hipotiroidismo es normal o tienen, que, tienen alguna restricción? Mayormente no hay un cambio, Tatiana, como te decía, porque se basa, eh, es una enfermedad autoinmune. No no es porque yo comí mucho yodo o porque yo dejé de comer yodo, claro. ya no es. Si no es una enfermedad autoinmune, entonces, simplemente se les solicita a los pacientes que... Eh, se alimenten saludablemente, como tú, como yo, como todos, comer saludablemente verduras, este, un solo carbohidrato y proteínas. ¿Cómo controlamos entonces esta, esta patología? Entonces, las recomendaciones, Tatiana, primero, eh, la, la, las, las trastornos tiroideos son primos hermanos de la diabetes. ¿Qué decir? Si yo tengo diabetes, es probable que yo tenga tiroides o tenga te en el futuro. Sí. Por eso que siempre nosotros hacemos el descarte, en toda persona diabética, hacemos el descarte de un trastorno tiroideo, mayormente hipotiroidismo. ¿Quién es más? Los pacientes con sobrepeso u obesidad. Hay que hacer el descarte de, la, de, la, de los problemas de tiroides. Y también el pacientes adultos mayores. Para nuestro país... Como tú sabes, adulto mayor es más de 60 años, para Latinoamérica 65 años. Entonces, ese requisito fundamental, hacer el descarte en un paciente adulto mayor, la función tiroidea. Sí, ya que hablamos del tema de la pandemia, de la COVID-19, las personas que tienen tiroides y se contagian de COVID-19, ¿eh, ¿hay algún problema? ¿Puede desencadenar algo fatal? Sí, excelente pregunta. Sí, todo paciente que ha tenido COVID-19... En su fase ya estable, en su fase estable, sí es bueno que se haga el despistaje, el descarte de que la función tiroidea está ok. Porque a veces es asintomático y eh, puede ser que al próximo año recién tenga los síntomas. Entonces es importante que se haga un despistaje. Y las personas que tienen, o sea, es decir, tienen tiroides y se contagian. Ah, ok. Muy bien. Si yo tengo problema de, de hipotiroidismo, debo de seguir tomando mi medicación. Es importante. Hay, yo he visto también muchos pacientes que han suspendido la claro, medicación. Claro, porque cuando, eh, en un ejemplo, ayer yo hablaba con un oncólogo y me dijo que las personas que están eh, llevando el tratamiento de quimioterapia o radioterapia lo, lo, lo, otro tipo de terapias para combatir el cáncer, suspenden eso y empiezan su tratamiento de, de COVID. En este caso no se suspende. No, no hay necesidad de suspender, de hecho, si el depende de COVID. Hemos visto hasta COVID as, asintomáticos, claro. hemos COVID leve, COVID moderado y COVID severo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces el médico va a priorizar definitivamente eh, la vida está por encima de todo y priorizamos la cantidad de medicamentos que use y poder, podríamos dejar eh, un cierto tiempo la, de tomar la levotiroxina en este caso que es la hormona tiroidea para el hipotiroidismo. Para controlarla. Para la con... tiroides nunca se va. Siempre no, la tiroides es como la diabetes, ¿no? Es, es de por vida, ¿no? Es de por vida. A ver, lo, las personas con obesidad, doctora, eh, si tienen tiroides, son las personas obesas, es, obesidad mórbida quizás. Ahí, ¿cómo podemos ayudar a la persona? Porque obviamente tiene que seguir un régimen distinto a las personas que quizás no tienen ese, ese problema. Sí, eso es importante. Primero, el, el consejo para todos los que nos ven y nos escuchan esta tarde, el que yo esté con aumento de peso, sobrepeso u obesidad, uh -huh. no significa que tenga tiroides. Ese es el primer eh, moraleja, porque hay mucha gente que dice, uy, ¿estoy gordito? Tiroides. Porque tengo la tiroides mal. Y esa es la disculpa, uh -huh. Esa es la disculpa para no empezar un régimen de, de alimentación, de ejercicio, porque hemos echado la culpa toda la pandemia, ¿no? Estoy encerrada, El en ¿no? la comida chatarra. Claro, pero yo puedo, yo puedo bailar salsa en mi casa y quemo mis calorías como si hubiera. De hecho, como yo les digo, no, no va a bailar balada, ¿no? Porque claro. va, balada, pero puedo bailar salsa y quemo mis calorías requeridas durante el día. Entonces, este es importante comer saludablemente. Y me preguntabas sobre las personas que tienen obesidad mórbida. Sí. Entonces, estas personas que tienen obesidad mórbida es requisito indispensable que sí se hagan el descarte de, de trastornos tiroideos, sobre todo de hipotiroidismo, porque, porque no necesariamente los 10 o 15 kilos que tengan de exceso de peso, es por causa de la tiroides, no necesariamente pero sí pudieran tener el hipotiroidismo y que y tratar el hipotiroidismo va a ser un granito más de ayuda para que puedan bajar de peso ¿Los niños con obesidad también hay posibilidad de que puedan desarrollar esta enfermedad? Sí, también en realidad no hay distinción de edad ni de sexo pero hay picos en la adolescencia y en la adultez mayor ¿Eso es, eh, es hereditario? Sí, 50% sí es hereditario. Graciosamente yo le dije justo ayer a una paciente, me preguntó, ¿y mi hija va a heredar? Sí, puede ser que herede. La, la herencia es 50% de los padres y 50% de los abuelos. Pero yo le dije graciosamente, si su hija pueda tener el gen ¿no? predisponente, pero si se casa con alguien que también tiene el gen, uh -huh. entonces sí este, se potencian los genes y puede ser que los nietos 100% tengan, tengan ese problema. Sí. Uh -huh. ¿Y hay alguna posibilidad de que de repente manejar? Porque obviamente si yo sé que mi hija va a tener el problema que yo tuve, voy a querer saber cómo controlar eso y evitar que lo padezca. Sí, lamentablemente no, no existe. No existe esa forma de prevenir. Lo que sí existe es... Eh, fortalecer nuestro sistema inmunológico, hoy en día que el, esta pandemia COVID nos ha enfocado en nuestro sistema inmunológico porque el sistema inmunológico baja las defensas en otras palabras y, y por ejemplo en un paciente obeso pues la obesidad es un estado inflamatorio crónico, donde el virus COVID encuentra pues su festín uh -huh. encuentra un estado inflamatorio crónico el sistema inmunológico bajo y entonces en relación a tu pregunta nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿cómo fortalecemos? Bien difícil lo que te voy a decir primer punto, comer saludablemente. Acá en, en nuestro país es un poco difícil y comer también. saludablemente, sí pescado, frutas eh, pescados, sobre todo los pescados. ¿Azules o.? Azules, los pescados azules, perfecto. Eh, frutas, eh, no jugos, la gente está acostumbrada a hacer sus macerados, piña, avena, cuáquer. No, no jugos, señores, no jugos. Hay que. Aprender a cortar la naranja en cuatro y comer la naranja, a comer eh, frutas con cáscara, a tomar dos litros, no sé cuántos litros de eh, agua tomas, pero la verdad que a veces pasamos con dos tazas al día. ¿Y eso? y eso, porque a veces lo reemplazamos con gaseosa. Y ahora peor, porque ya no abrimos la boca fuera de casa, ¿no? Y entonces no estamos tomando líquido, el líquido es fundamental, el líquido, la fruta, los pescados, el ejercicio que ahora pues no salimos al gimnasio, no salimos a los parques por miedo, pero ya mucha gente pues tiene sus bicicletas estacionarias. Uh -huh. No tener estrés, qué difícil, ¿no? Pedirle a una persona que no tenga estrés. Más ahora estrés. Es que tienen teletrabajo, trabajo en casa, ¿no? Sí. Y no solamente hablamos de las personas que eh, son solteras, sino ahora los papás que tienen hijos en casa, tienen que ayudarlos con las tareas, los que tienen más de un hijo, las mamás solteras que tienen más de dos hijos. Entonces, ahí también es un poco complicado. ¿Y cómo reforzamos, volviendo a la pregunta, uh -huh. cómo reforzamos nuestro sistema inmunológico, alimentación, ejercicios, no tener estrés? Bien difícil, porque como tú lo dices, la casa hoy en día se ha vuelto oficina, colegio. comedor, colegio, todo se ha vuelto. ¿no? Entonces, eso indirectamente eh, también nos carga, nos, trae, ¿no? nos carga. Y lo otro es dormir... Mínimo seis horas, mínimo seis horas en forma continua. No es que duermo 12, me, me quita el sueño y, y todo eso debilita nuestro sistema autoinmune, ¿no? Lo que si tú me decías, ¿cómo prevengo? Bueno, puedo tener el gen, pero si tengo bien fortalecido mi sistema inmune puede ser que le haga la guerra. Ahí le aumentaría en el último eh, refrán este, tener un buen nivel de vitamina D que lo mínimo que debemos de tener es 30 nanogramos. Doctora, ¿y en dónde podemos encontrar la vitamina D? ¿En qué, en ¿Alimentos? qué alimentos? La vitamina D, por eso que es la otra pandemia también. ¿Por qué? Porque el, la vitamina D para que se obtenga se de pescados azules que acá en Perú son difíciles, sardinas, caballo caballa, perdón, sardinas, caballo y atún. Esos son los pescados azules. El otro punto es leche, pero tendríamos que tomarnos un litro de leche al día para llenar nuestros requerimientos necesarios al día de vitamina D. El otro punto es hongos, los, los champiñones, pero no los que conocemos este, bonitos en el supermercado, sino los champiñones silvestres, que tampoco estamos acostumbrados a comerlos, ¿no? Pero de hecho, los champiñones que conocemos en los supermercados también nos dan un poquito de vitamina D. Eh, la, la, la yema de huevo la yema de huevo, ¿no? la, la, clara la, la clara no la yema de huevo nos da vitamina D, pero tú sabes, para cumplir nuestro requerimiento de vitamina D, que tú y yo deberíamos de, de tener lo mínimo, mil, mil unidades al día de vitamina D, diario deberíamos consumir, que yo estoy segura que ni no tú ni sé. yo, <risas> ni tú ni yo lo consumimos, por eso que hay que a veces recurrir a los suplementos o a los alimentos fortificados con vitamina D, como es la leche uno hay que aprender a leer, ah, tiene vitamina D, ya, ¿no? Hay varios alimentos que sí están fortificados, suplementados con vitamina D. La yema de huevo tendríamos que comer 10... ¿Frita 10, o...? No. Frita no, no. No. 10 yemas de huevo al día para que cumplamos el requerimiento de vitamina D, lo cual es, es imposible. Y aparte algunos tampoco no nos gusta la leche, entonces también ¿No? es complicado. Por eso que antiguamente, no sé si tú aunque tú eres bien jovencita, es el aceite de bacalao. No sé no, si lo has no escuchado, lo pero las abuelas, yo, a mí tampoco, ¿no? pero había abuelas que nos metían la cuchara de aceite de bacalao porque eso tiene muy rico en vitamina D, ¿no? Y, y eso está históricamente. En Londres, cuando se vio el raquitismo, el raquitismo hace en mi, el siglo pasado, donde hubo la epidemia, pandemia del raquitismo, que son los niños que tienen las piernas en curvatura por deficiencia de vitamina D, eh, eh, se obligó el, eh, a que todos los niños en la hora de su recreo, su maestra, le tenía que dar una cuchara de aceite de bacalao a todos, ¿no? Para evitar esa pandemia. Bueno, nuestros niños, eh, a pesar de que acá en Lima se han hecho estudios, eh, en comparación, por ejemplo, con Tumbes, uh -huh. el rico sol, nosotros acá en Lima... Eh, tenemos menos deficiencia a pesar que estamos cerca de la línea ecuatorial, mientras más cerca estemos a la línea ecuatorial, más sol recibimos, pero se ha hecho un estudio comparando tumbes con lima y acá tenemos menor este, absorción de la vitamina D, porque no tenemos el sol pues, las, los 12 meses del año. Doctora Angélica hemos llegado al final de la entrevista ha sí. pasado súper rápido, sí. pero díganos, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Red social? ¿Algún teléfono? Sí, gracias Tatiana. Eh, bien, eh, búsquenme en el Facebook, eh, doctora endocrinóloga eh, Angélica Valdivia y también este, al WhatsApp 975-555-912 para todas las teleconsultas. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Hemos estado con la doctora, doctora Angélica Valdivia, endocrinóloga. Nos vamos a una pausa. No se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe.